Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy hacemos algo un poco diferente. Voy a compartir tres vídeos con vosotros. Tres vídeos que ya tienen 10 años, creo, más o menos, pero han sido vídeos tan para que para mí y, y para mi familia, para Cintia, tan graciosos que hasta hoy en día, diez años después, de vez en cuando usamos las, las, frases de los vídeos y nos reímos mucho. Caballeros, si a usted le dieran la oportunidad de ser una mujer por un día, ¿qué mujer famosa le gustaría ser? Sin ánimo de lucro, de Shira. El primer vídeo se llama sin ánimo de lucro. Vale, sin ánimo de lucro significa non-profit, for non-profit, ¿vale? Entonces, hacer algo sin ánimo de lucro es hacer algo sin eh, ningún plan de ganar dinero. En el vídeo, el hombre, el hombre, el, el periodista, está entrevistando a la gente en la calle y simplemente pregunta si pudiera ser una mujer dura por un día, ¿sabes?, un día, ¿qué mujer famosa serías?, ¿vale?, y le hace la pregunta a un hombre, a un hombre cualquiera en la calle, y el hombre empieza a, a responder de manera rarísima, rarísima, empieza cada cosa con sin ánimo de lucro, ¿vale?, sin ánimo de lucro, y, y, y dice cosas, vais a ver el vídeo, pero, por ejemplo, sin ánimo de lucro, ¿qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla de patatas? ¿Vale? Que lo que dice no tiene nada que ver con la pregunta. Y el hombre dice, ¿me entiendes? Y el, el hombre con el micrófono, bueno, te entiendo regular, ¿vale? Regular básicamente quiere decir, no te entiendo. Bueno, entiendo tus palabras, pero no sé de qué hablas. Entonces, vamos a ver un poco de este vídeo. Y en el vídeo, en la información, pongo todo el vídeo para que podáis ver todo el vídeo. Y ahora, después de haber visto el vídeo, no vais a poder decir sin ánimo de lucro sin pensar en él. Vale, vamos a ver el vídeo. Si usted le dieran la oportunidad de ser una mujer por un día, ¿qué mujer famosa le gustaría ser? Sin ánimo de lucro de Anchila. Anchuras con cafeína o sin cafeína. ¿Quién es? Hombre, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata, una tortilla de patata, una pizza. ¿Tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro. Una pizza una tortilla de patata. ¿Me entiendes, no? Hombre, te entiendo regular. Sí, es que existe sí, sí, sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? Eh, ¿Una bicicleta o, o, o una barca pedales? Si hay algo que una bicicleta una de una pizza o una tortilla de patata. Con y cebolla. El siguiente vídeo, eh, creo que lo he compartido en ser socio, para los socios. Pero no sé si lo he compartido en, en Golden's Diaries. Pero este vídeo, la verdad, entre los tres, este vídeo para mí es... Es el colmo, es el vídeo con más mmm, energía y claro, se llama el fua. El fua significa cuando sacas el carácter del estómago. Y el vídeo es un vídeo de un borracho en la calle eh, que está hablando de un poder especial. Y el poder se llama el FUA. ¿Vale? El fua y bueno, tenéis, vais a ver el vídeo con subtítulos y es muy, muy. Es bonito, la verdad, bonito. Y el hombre habla de, de sacar el fuá, el carácter. ¿Vale? Cintia y yo siempre eh, hablamos del fuá. Cuando estamos hablando de hacer algo, decimos: tienes que sacar el carácter. Sacar el FUA ¿Vale? Es, es como forma, el FUA forma parte de nuestra vida cotidiana Y el FUA es lo que necesitamos Mucha gente necesita el FUA Porque con el FUA puedes con todo Vamos a ver el vídeo Y dice... Lo voy a hacer Es que ya no puedo Ya no puedo, ya no puedo ¿Cómo no? Fuá. Fuá. Fuá. Fuá. y saco el carácter y saco la fuerza y saco el poder fuá. eso es el fuá. importa lo que hagas no importa lo que realices lo más importante es el dar el, el extra el fuá Uh, significa dar el extra. Lo, lo, lo. Lo que se proyecta hacia el universo. Eso es. Cuando la persona ya está muerta. Y de no, ya. Déjalo muerto. ¡No! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Fuah! ¡Fuah! ¡Fuah! ¡Fuah! ¡Y lo revives! El último vídeo es... también forma una parte muy importante de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay unas expresiones en este vídeo que son inolvidables. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío y yo le dije justamente vamos a irnos a casa y yo le dije ya ella ahora para ir a descansarle que mañana es día laboral sí. y justamente el personaje me dijo vamos y no pero vamos y no como yo quiero me dijo sí. y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y esta pendiente es eh, un poco trambólico, sí. hay que saber subir y bajar y quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora y voló y me hizo volar y yo volé de él pero volé de él pero acá por la arbolada y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo y su moto se fue a la puta y yo gracias a dios estoy bien y <risa> él está ahí no sé cómo pero quiero que se mejore una vez Escuchadas estas expresiones, ya tú no puedes hacer otra cosa que, que usarlas en, en, en el, el día a día. Habla de la cuesta, ¿vale? Y dice, esa cuesta tienes que saber subir y bajar, bajar. Y porque es un poco trambólico. Está pendiente, eh, un poco trambólico. Hay que... Trambólico, ¿vale? Eh, trambólico no existe Por cierto, este hombre habla muy mal Habla muy mal y También está borracho Pero habla mal Pero usa trambólico Vale, que no existe Pero es una palabra Fenomenal Y ahora si queremos hablar de algo Que básicamente es como Un poco difícil, ¿no? Un poco chungo Pero usamos trambólico Es un poco trambólico. ¿Vale? Eso. Y luego también otra expresión que a mí me encanta y ahora la usamos mucho, que es, y, y estaba hablando de la, de la moto, la moto, y dice, y dice, y la moto... Y su moto se fue a la puta. Se fue a la puta. ¿Vale? Que no es una expresión que se use aquí en España. Normalmente dicen, se fue a la mierda, ¿no? Pero no, se fue a la puta. Y yo sé que políticamente no es correcta como frase, ¿vale? Pero hay muchas frases así. Pero en este contexto, y la moto se fue a la puta, a mí me encanta. A mí me encanta. Y también, es, un, es una frase un poco trambólica, pero bueno, vale la pena saberlo. Pues eso es todo. Muchas gracias por pasar un ratito conmigo. Eh, vale la pena ver esos vídeos una y otra vez porque el español es un poco difícil, pero son súper graciosos y muchos españoles conocen eh, esos vídeos también. Son muy, muy populares. Vale, entonces vamos a vernos en el siguiente vídeo y mientras tanto hay que sacar el carácter, sacar el fuá. Hasta luego, adiós.